Lo importante de este primer septenio es que este ser individual, espiritual, va a encarnar en el mundo, se va a gestar en este proceso cósmico y materno y posteriormente va a nacer y generar su primer aliento. Vamos a ver qué va aconteciendo con este ser en estos primeros siete años, qué cuidados debemos tener y también... Eh, qué hitos odontológicos nos van a ir anunciando los cambios importantes que se van a ir manifestando en este ser. Primer septenio es muy bonito y es fundamental, es fundamental para todos nosotros, para educadores, para padres, para odontólogos, para médicos, para toda la comunidad. Para formar a un infante se requiere toda la comunidad y eso es algo que yo siento que en estos tiempos estamos más invitados aún a vivenciar y a manifestar, estar de acuerdo, estar en conversación y, y, si no estamos de acuerdo, poder plantear estas discusiones no desde el quién va a ganar, sino qué es lo mejor para ese infante en, en particular. El primer septenio siempre lo repito mucho porque es la base para que entendamos qué viene después y también es la base para estudiar y entender nuestros procesos biográficos. Entonces, también, por un lado, estamos estudiando qué puede pasar al infante afuera, pero también nos va a aportar muchas herramientas para evaluar cuáles son nuestros hitos dentro de nuestra biografía y donde también se anclaron patrones de creencias, ya que, que también tienen mucho que ver con este primer set.